Muy buenas tardes, bienvenidos al canal, un día más, si diréis, ¿qué te ha pasado?, ¿qué te ha pasado?, pues que, bueno, creo que ya hemos visto la apertura de mercados en Estados Unidos, estamos viendo el final de la apertura europea, y bueno, pues yo creo que ya podemos empezar a tomar conclusiones eh, para ver por dónde siguen los tiros, y siguen muy parecidos ayer, pero he dicho, ¿por qué no compartir un poco de...? Un poco? de lo que quiero hacer con las compras de Bitcoin. De lo que yo pretendo hacer y en base a qué lo planifico. He dicho varias veces eh, ciertos márgenes, pero voy a decir mis márgenes de compra. ¿Vale? Eh, por si alguno se quiere animar. En breve vamos a comenzar eh, con la cartera y dentro de esos márgenes de compra estará la parte de Bitcoin y de Ethereum de la cartera. Posiblemente algo de BNB también. ¿Vale? Y... Empezará, empezará a ser un punto importante de compra de altcoins que meteremos en la cartera. Mañana me tenéis que ayudar porque tenemos que decidir con cuáles nos vamos a quedar de la lista y con cuáles no. Publicaré el archivo, publicaré absolutamente todo pues para que cada uno eh, podáis decir Venga, esto, esto, esto, esto, esto y en base a lo que reciba del conjunto de todos que participemos todos en esa cartera, tomaré la decisión de Incluir esto o no incluir lo otro. Evidentemente, lo voy a cada uno en su cartera particular y privada hace lo que les haga el mino y compra lo que quiere y no compra lo que no quiere comprar. Eso está más claro que el agua. Así que, bueno, eh, eh, creo que es algo que podremos hacer bien entre todos. Mm. Cuando todos tus deseos sean realidad, muchos de tus sueños serán destruidos. Claro, eh, cuando ya no tienes nada más que hacer. Dices, ostras. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Qué objetivo? ¿Cuál es el siguiente objetivo? Mientras tengas objetivo, vas a estar vivo. Cuando dejes de tenerlos, empezarás a morir, a morir despacio sin darte cuenta, absorbido por esta sociedad y por estos políticos que nos machacan continuamente y que lo único que quieren es controlarnos, controlarnos y después controlarnos. Hay mucha gente que habla de que, no, bueno, a mí, si me controlan el móvil, yo no tengo nada que esconder. ¡Ay, amigo! Pero sí tienen mucho que ofrecerte y es de lo que no te estás dando cuenta y tienen mucho eh, que ofrecerte comiéndote el coco para que seas así o asá. Ya, bueno, yo no estoy en redes. ya Es que hasta eso también les da datos. <risa> Cuidado, ¿vale? Hasta eso también funciona. En fin, todo lo que la experiencia vale la pena que nos enseñe, nos lo suele enseñar por sorpresa. Y eh, eso pasa muy a menudo en este mercado. Um, Así que bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin. Vamos a ver en base a qué eh, yo voy a hacer o quiero hacer esas compras. Ya hablo de, ya hablo de hold, ya hablo de compras para mmm, más, bastante más tiempo. Aparte de que una parte evident evidentemente irá para trading. Eh, ¿Y cómo? Pues basado en puntos anteriores y basado en algo ¡ay! interesante. Así que mmm, vamos a verlo. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas! ¡Ay, ay, mi niña y sus Cristomonedas! ¡Ay, que se unida. Si alguien se quiere unir, por ahí tiene el Discord, por ahí tiene miembros del canal, tiene la web si quieres ir al canal VIP también. Da igual, lo que tú quieras. Cada cosa tiene sus ventajas, pero sobre todo tiene ventajas, que es lo importante. Bien, dicho esto, el DAX está para cerrar dentro de una hora, 20, está bajando, está ahí planito, bajando un poquito, pero en realidad. Dice, se está bajando un poco, es que el problema es que ha abierto con GAP al alza, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues ahí está, ahí está peleando por, por su por su estabilidad, por así decirlo, pero bueno, parece que está marcando un mínimo inferior a lo anterior, así que bueno, ya, ya iremos viendo. El IBEX estaba bajando en torno a un punto, 0.98 efectivamente, ahí lo tenemos, cataplón, y eh, eso que a esto decían, ah, esto es un hombro cabeza, hombro invertido, ya verás tú cómo no vamos para arriba. <risa> Dios mío, que puede ser que esté haciendo el pullback para luego irse para arriba, eh, también puede ser. Ojo, no es que... Eh, pero vamos, que, que yo no... de momento no lo veo, que que hacer un buen pullback y luego ya irse a 9200. No sé. Oye, que se va a felicidades a los que lo cojan, pero vamos, que algún susto vendrá y en eso basaremos nuestra... Experiencia después. Y luego tenemos al SP500 que, eh, bueno, pues directamente ha intentado subir un poquito, ¿vale? No ha podido ir ya con la apertura real, vamos a verlo por ejemplo por horas, ¿vale? Para que veáis, bueno, pues con la apertura ya real de Wall Street, pues ya, ya, no, ya no ha podido y ha dicho yo me voy para abajo. De momento, ¿vale? Está la vela de 4 horas que es la que estamos generando ahora mismo. No es una vela bonita, pero ¿qué pasa? Que está yendo a una zona de soporte bastante clara, al menos en cuatro horas, ¿vale? Tenemos este máximo, tenemos, se ve con la línea de precio se ve perfectamente. Entonces, bueno, puede ser, ¿vale? Que esa vela pare ahí, y luego rebote y se vaya a la línea amarilla, pase el máximo y se va sea todo el mundo muy feliz, o, o, o no, <ríe> o simplemente, pues que se caiga. Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, que también tiene aquí, cuatro horas como posible ayuda, ¿Vale? Toque, toque, pues bueno, sería toque la línea de tendencia para intentar, si realmente esto va a seguir subiendo, eh, tirar arriba, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Pues porque, claro, si atendemos a, a la bajista que ha roto, lo normal, ¿vale? Pues toque, toque, toque, rompo, me voy al alza y a partir de ahí, pues en la línea alcista que tenemos entre un punto y dos puntos, ya tenemos tendríamos el tercer punto si lo respeta y si no, pues se nos puede venir. Otra vez a la zona de 3.800. Ya veremos. Yo como pienso, sigo pensando y creo y seguiré creyendo que todavía tiene que llegar a esta zona de aquí. Pues bueno, eso es lo que, lo que veo. Vamos a Bitcoin, que es lo que nos interesa. Bueno, pero es que a Bitcoin nos interesa, pero esto es importante. Bueno, aquí vemos eso, que esta zona que tú hicimos aquí está haciendo resistencia a esta zona en la que estamos ahora. Entonces, bueno, pues está marcado de esta manera. Por encima de mi rose Line Ancestral. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué burrito se ha escapado! Bueno, pues lo que decíamos ayer, ¿vale? Eh, no ha cambiado y lo estábamos viendo además en esta gráfica, en la de FTX. Marcamos clavadito donde está ahí toda la mecha. De momento, a esto no quiere decir que no la pueda perder. ¿Por qué? Porque dijimos que el retroceso tendría que venirse más o menos ahí. Por varios motivos. Uno, porque ha sido resistencia, resistencia, resistencia, resistencia. Ahora es soporte, soporte, soporte, soporte. Bueno, Paso, atravieso, lo ideal es tocar y seguir a la línea de tendencia. Esa es una. Eh, otra, eh, pues bueno, este punto alcista de FIBO de arriba a abajo, nos marcaba justo en nuestra línea verde en, en la escala de FIBO, justo. ¡Pum! ¿Quiere decir esto que no la puede perder y que desde aquí va a rebotar? ¡No! Quiere decir esto que si desde aquí rebotase, sería tan potente como esto. Como esta subida, sería la siguiente. ¿Vale? con lo, lo cual nos llevaría a la zona de 34, 4 más o menos, ¿vale? Eh, si baja más, pues la, la subida posterior será un poquito menos potente, y si baja a, a la zona de, del mmm, Golden Pocket, pues la subida será menos potente todavía. De momento, pues tampoco vamos a, a adivinarlo, eh, lo vemos aquí en 4 horas, eh, porque bueno, ya la, los números están funcionando, las cosas están, están yendo bien, como deben ir. ¿Cuál es el problema de todo esto? que el movimiento que hemos hecho, que no hemos sido capaces de batir eh, estas zonas de aquí, que son los objetivos, ¿vale? El objetivo está más o menos eh, en los 32.660, ¿vale? Lo que sería esta mecha, que hay aquí, la, la parte máxima en el height nos pone 32.645, la parte superior. Así que, bueno, eh, ese es el objetivo que había que batir. No se ha batido, no se ha batido, eh, pero sí que es cierto que los cierres Sí que están por encima de los cierres máximos, ¿vale? Esto, bueno, ya es algo. Ahora, para cerrar esta vela de 4 horas nos quedan eh, estos 25 minutos. Si resulta que no puede, puede ser una vela que nos indique, oye, que ya nos vamos un poquito más para abajo. Otra vez. Pero bueno, ya. Esto es algo que iremos viendo. ...posteriormente... ...de momento en cuanto a R6, ...si nos vamos a 4 horas... ...volvemos aquí a la Ross Line... ...con este canal horizontal que estuvimos... ...con la línea de tendencia que hemos roto... Eh, ...bueno, si se si viene a hacer un pullback hasta aquí... ...fijaros, eh, a 29.000 y pico estaría bien... ...estaría muy bonito... Eh, ...vamos a ver qué pasa en cuanto a RSI... ...vamos a verlo en diario... ...porque en diario habíamos visto, recordar... Eh, ...vamos a ampliarlo... ...que eh, este canal horizontal que hizo... ...lo perdimos... ...hizo de resistencia hemos llegado otra vez al tope de ese canal, y a lo mejor tiene que venir una de dos, o bien a la línea de tendencia alcista con este toque y este toque, ¿vale? O quizás quiera venirse a esta parte inferior del canal, ¿vale? Ahí, a tocarlo. Vaya usted a saber, no sabemos, no tenemos ni idea, pero lo digo porque tengáis una estrategia, Cuando, igual que dijimos aquí, si toca podemos hacer una cosa, y si la rompe, y si no la rompe, podemos hacer otra, bueno, pues... Es hora de empezar a tomar cada uno la decisión que, que, que crea conveniente. Eh, cuidado con los futuros, ¿vale? Cuidado con los futuros, porque en estos puntos en los que puede haber puede haber eh, apoyo en soporte y rebote al alza, se pullback, ¿vale? Eh, pues pueden ser un poquito traicioneros. Eh, poco más que añadir en cuanto a Bitcoin. Vamos a ver con los precios en los que yo pretendo, yo como eh, iluso. ¿vale? o al uso, al uso o iluso <ríe> bueno, eh, vamos a ver la, la, la, el mensual, ¿vale? porque la vela cerró muy muy bien, ayer esta noche ha cerrado muy muy bien, por encima de nuestra línea nitro pero ¿qué ha pasado cuando hemos cerrado y nos hemos acercado tanto y hemos pinchado ahí un poquito con la nitro? pues que al final hemos acabado perdiendo, ¿vale? por un lado eh, aquí pasó algo similar a lo que no se ve, está el punto rojo ahí, bajo está, la parte de abajo del punto. Eh, y en las veces anteriores, pues bueno, también igual se perdió. ¿ves? Aquí se, se, se apoyó una vez, subió, se apoyó otra vez y se perdió. Y, y bueno, y eso es lo que ha pasado históricamente. No quiere decir que tenga que pasar histéricamente. Pero, eh, como eso, si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. ¿no? Pues vamos a ver en qué zonas podemos eh, hacer compras. Yo mi zona mínima de momento de momento, salvo que todo esto es teniendo en cuenta que eh, pueda durar no se sabe lo que puede durar esta crisis que viene, la que se nos viene encima potente eh, y muchas cosas más, ¿vale? pero sí pretendo, pretendo comprar Bitcoin en la zona de 23 ¿vale? más o menos me dices, joder, que no, aquí la media de 50 nos está marcando los 21, 900, los 22 vamos a redondearla, ¿sí? ¿Vale? Pero eso sería otro, otro punto. Ahora mismo me interesa el gap que tenemos con el, el futuro, los futuros del CME en la zona de 23 y pico. Me interesa mucho en semanal la media de 200, que está en 22,300. Entonces, bueno, esa zona entre los 22 y los 23 creo que para mí es una zona de compra excelente. Dicho esto, volvamos a la mensual. Puede ser, puede ser. Que llegásemos aquí y que tuviésemos alguna oportunidad más abajo. Sí, pero eso sería una oportunidad ocasional. Es decir, lo que muchas veces decimos, tenemos un trade de ocasión. Yo no estoy en el mercado. vale Vamos a suponer que yo no estoy en el mercado. Yo os digo, porque esto os, os va a pasar si no os ha pasado, estoy fuera o, o estoy con operaciones muy tranquilas y de repente veo que esto hace y en tiempo real tú estás viéndolo y lo, a, a, en, en semanal no, o en mensual no pero estás en cuatro horas y de repente ves una vela que hace a más de uno se habrá pasado alguna vez y dices ostras esto baja pero te pones tan nervioso que no te fijas en el RSI en muchas cosas y esto empieza a bajar y el RSI te fijas porque ya tienes mmm, ha dicho coño me lo dijo que no una vez vamos, y dices ostras está atravesando la zona de sobreventa así guas como un puñal pues a lo mejor puedo hacer un trade, ¡pum! y compras, ¿vale? Eso es un trade de ocasión. O, se ha ido, ¡guau!, de repente se dispara en sobrecompra en sobre, eh, y voy a, voy a comprar ahí para hacer un corto, ¡ras!, y aprovechas y haces, ¿vale? Son cosas muy puntuales, pero son cosas que pasan. Entonces, ¿qué pasa exactamente igual en mensual? Si eso, si eso ocurre en cuatro horas, ¿vale? Será posiblemente una mecha que nos aparezca en un semanal, en un mensual, ¿vale? Muy grande, y diremos ¡Wow! Esa mecha como esta que hubo aquí, wow, Yo la aproveché una vez, ¿vale? Pues eso es lo que quizás tengamos para poder aprovechar después. No lo sabemos, no tengo ni idea. ¿Que yo creo que va a pasar? Sí, pero no sé hasta dónde. Entonces, como no sé hasta dónde y eso es imposible de calcular, y lo que sí sé lo que sí sé, y lo, o lo que no sé, vamos a ver, lo que sí creo es que eso va a durar bien poco, como siempre ha pasado. Tienes una, eso es lo que se llama una claudicación de mercado. Eh, tienes una mecha muy larga, un rebote súper potente, un cierre que si vemos esto, lo vemos en diario, fue un cierre en V perfecto. vale eh, Este otro ya no fue tan perfecto, pero ya vemos que la caída es más suave, no es tan de golpe. ¿Vale? y es un poco lo que yo creo que puede buscar el, el mercado, aquí ya fue una caída, subida, otro bote y nos vamos para arriba entonces como no sé exactamente en qué punto me voy a fiar yo personalmente de esa zona de 22-23 que me están diciendo mis indicadores ahora, vuelvo a repetir que eh, hay una oportunidad porque hay una mecha durante un día o lo que sea y la cogemos fantástico, que no, me da igual. ¿Por qué? Porque es de muy corto plazo y a mí lo que me interesa no es esta subida de aquí. A mí lo que me interesa es esta otra subida de aquí. Eso es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa esta mecha. Me interesa para un trade, para alguna cosa, ¿vale? Pero en el largo plazo, en el, o en el medio plazo más bien, eh, lo que me interesa vale son los cuerpos mensuales que pueda haber aquí. Vamos a ver, acabamos de empezar el mes, ya estamos en rojito. Es normal que aunque... Bueno, pues que acaba de empezar el mes, tengamos una, dos y tres, pues igual que tenemos aquí una, dos y tres, luego otra pequeña recuperación, ya veremos si, o si ya tenemos una pequeña recuperación y luego caemos, no lo sé, no sé cómo, cómo va a ser, pero lo que está claro es que ni ha terminado esto, ni ya nos vamos para arriba, ni nada parecido, ¿vale? Entonces, para mí, vuelvo a repetir: primero, eh, gap, parte superior del gap, segundo, zona de 22 aproximadamente, Tercero sería un trade de oportunidad o una compra de oportunidad más abajo si hay una mecha. Esas van a ser básicamente, vamos a cerrarlo en 24, 22 y donde sea, donde sea que caiga por aquí. Si me pilla así de buen humor y estoy, lo cojo en 17,500 o en 18, me es indiferente, no me importa no me importa, y, y muchos pensarán, joder, y si piensas que puede hacer eso, ¿por qué no guardas todo tu dinero para eso? Porque sería estúpido, sería estúpido, porque a lo mejor no pasa. Entonces, ¿estás fuera del mercado? No, yo también tengo compras aquí, tengo compras aquí, tengo compras aquí, tengo compras aquí, tengo compras aquí, tengo compras bueno, y, y mucho más atrás. <risa> claro, al final tienes un precio promedio. ¿Qué pensáis? ¿Que yo no tengo compras de Bitcoin o de Ethereum en pérdida? Pues claro, pero tengo otras pues desde hace muchos años. Ya está, es tan sencillo como eso. Entonces, ahora dices, ya ves que yo tengo la mala suerte de haber entrado ahora. ¿Por qué mala suerte? Tienes la oportunidad, aunque hayas comprado aquí arriba, no importa. Tú ahora puedes promediar. Es que promedio con poco dinero, pero jodo, eh, si tú promedias desde los 60 y pico, por ejemplo, hasta eh, donde estamos ahora eh, en 30, estás promediando un 50% por debajo, con lo cual, oye, no es mal promedio, ¿eh? no es mal promedio, aunque sea con menos dinero. Hay que mmm, pegarle cuatro vueltas a esas cosas. Luego sabemos que nuestro comportamiento RSI, por lo antiguo, no es porque lo sepamos, sino por lo anterior, vamos a verlo mejor en esta, en semanal. Vale, eh, sabemos que tenemos que estar en la zona en la que estamos. ¿veis? Ya tenemos el primer rebotillo que aparece aquí en semana. Dice: ¡Ay, qué bien, qué bonito! ¿eh? La semana parecía muy guay y ya empieza a no parecer tan guay. Y estamos ahora ¿no? a miércoles. Eh, ya empieza a tener mecha por arriba, ya veremos. Eh, entonces, sabemos que históricamente se ha estado bastante tiempo en la zona. Aquí, un poquito menos de tiempo en la zona. Aquí fue un pimpán tomada casitos. Y a ver ahora qué narices es lo que nos quiere deparar en este punto. Lo interesante, el cruce de esta línea de tendencia. Ese es el punto. Entonces, hasta que se llegue a esa línea de tendencia, todavía queda tiempo. Fijaros que esto, donde estoy ahora mismo es julio, 25 de julio. Fijaros. Entonces, todavía nos queda todo el mes de junio y todo el mes de julio. O sea que, relax, relax. Igual que dije ayer, en el vídeo de ayer, ostras, ¿y si Bitcoin tiene... O puede, ¿vale? No tiene, puede caer aquí a la media de 200 semanal o a la 50 mensual, que está en mil pavos más bajo. ¿Hasta dónde van a caer las altcoins? Entonces, ¿por qué me voy a poner a rellenar ya mi cartera de altcoins si ni siquiera tengo un atisbo de potencia? Si yo sé positivamente que para tener un mercado alcista yo necesito a Bitcoin. Como poco, como mínimo, mínimo, mínimo, mínimo, mínimo, por encima de la media de 100. Aunque seguramente lo tendría antes por la media de 50. Vemos que ahora viene otro cruce que es malo, malísimo. Que es, ¿Veis la, la, la línea naranja? ¿Cómo va a cruzar el azul clarito? Ese es otro cruce que es muy malo. ¿Por qué? Porque va a producir que la, que la línea eh, azul clarito empiece a, a, a torcerse también para abajo. ¿Vale? Entonces... Cualquier compra, vuelvo a insistir, ¿vale? Lo que digo siempre, por debajo de 30 y que esté rondando toda esta zona es buena compra. Y si consigues alguna aquí, ya es la pera limonera. Entonces, a mí me da igual, porque dices, joder, ¿y, y, y vas a guardar capital para esto? Sí, claro. Sí, claro, y a bastante. Joder, y si pierdes la oportunidad porque nunca cae, ya lo invertiré más arriba, no pasa nada, no importa. Si nunca cae, si veo que no va a caer, ya lo compraré más arriba, en este margen, que creo que es muy bueno. Ya lo he dicho. Si yo digo desde, desde el minuto 1, comprar por debajo de 30, creo que es una buena oportunidad, lo creo, haya bajado a 16 o no haya bajado a 16. ¿Por qué? Porque en estas compras no pienso en un trade que voy a cerrar mañana o no pienso en un futuro que voy a cerrar dentro de media hora. En lo único que pienso es en ya pasará su máximo histórico anterior. Cuando pasemos los 70.000, a lo mejor me pienso en vender algo. A lo mejor de eso. ¿Por qué? Porque es, jol, es ahorro a largo plazo. ¿Claro? Vale. Entonces, esta es mi zona. Esta es mi zona. Y esta es mi segunda zona. Más o menos la mitad que hay entre los huecos. ¿vale? Eso es la que yo creo. Pero bueno, con un, con un tercio, la zona de 17 y pico estaría muy, muy bien. Eso sería brutal. Porque tener en cuenta que desde aquí, aunque solamente sea... Vamos, ni siquiera voy a, voy a pensar en eso. Desde la media de 50 mensual, solamente hasta eh, donde estamos ahora, ¿vale? Es un 42%. Es una borriquería en Bitcoin. Solo eso. Ya no digo que se vaya por el máximo anterior. Solo digo solo eso. Nada más. Entonces para mí, es una compra maestra en el medio plazo. Y tampoco, bueno, y por, por, en medio plazo porque me entendáis de alguna forma, porque en realidad, de aquí a final de año, de aquí a la primavera que viene, al verano que viene, un año es corto plazo. Entre un año y cinco es medio plazo, y cinco años en adelante ya es largo plazo. ¿vale? Entonces, lo digo para que cuando se habla de los plazos, os quedéis con la copla. ¿Vale? En cuanto a Ethereum, tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? En cuanto a Ethereum, a mí, es, es igual. No cambia absolutamente nada. Entonces, lo, la parte que pueda comprar en Bitcoin, me dices, ¿dónde es el precio de Ethereum? Donde marque Bitcoin. Es decir, cuando Bitcoin, si Bitcoin llega a estos puntos en semanal, donde esté Ethereum, igual. Si Bitcoin llega a esta media mensual, donde esté Ethereum, para adentro. Eso tiene que ser algo eh, instantáneo. Si compro eh, 300 power de, de Bitcoin, compro 300 de Ethereum. O un poquito menos, porque el porcentaje es un poquito menor. vale. Bueno, aunque luego depende de los gustos. O sea, es, cada, es cuestión de cada uno. Yo digo lo que voy a hacer en la cartera que vamos a generar entre todos. ¿vale? Por otra parte, bah, ahora sí, la dominancia de Bitcoin está haciendo otra banderita, igual que hizo aquí, para, ¿qué? para, para llegar a la zona de resistencia. ¿La pasará o no la pasará? Es lo que no sabemos. Lo importante es que si no la pasa y empieza a bajar, las altcoins se dispararán y entonces tendremos un rally de altcoins. Será el típico mini rally que se hace. Fijaros que eh, si vamos aquí a Bitcoin, o, o podemos verlo con Ethereum para que lo veáis también, por, por poner un, un modo así. Fijaros que mayo del 18, ¿veis esta subida? vale, ¿Esta subida que hubo? Fue tremenda, fue tremenda. Y es posible que podamos ver algo similar. ¿Vale? Eh, este, te lo digo como rally de altcoins. ¿vale? En aquel momento Ethereum no tenía ni mucho menos la dominancia que tiene ahora. ¿vale? O sea, eh, si nos vamos a. a y, y, y hablo de, de Ethereum porque recuerdo perfectamente a cuánto compré, a cuánto vendí. <ríe> o sea, y, y a los 80 pavos que lo, que lo, que lo pude comprar después. Vale. Eh, vamos a ver la dominancia para que lo veamos en un momento donde tengo yo ETHD dominancia de Ethereum cómo estaba la dominancia de Ethereum en aquel entonces, ¿vale? Fijaros. Opa. Estaba brutal, <ríe> bueno, pegó una aquí, febrero, mayo del 18, estaba pues casi casi como ahora, lo que pasa es que claro, en aquel entonces no había 20.000 criptomonedas, <ríe> había como mil y pico y decíamos, nos hemos vuelto locos, pero ¿dónde vamos con mil y pico criptomonedas que no va, no puede haber tantas? Vale, toma dos tazas. No puede haber tantas, toma dos tazas. ¿Cuántas marca CoinMarketCap ahora mismo? 19.671. Y eso que ha hecho una limpieza aquí, tremenda. El mes pasado o pues el anterior Está marcando veintitantas mil. O sea, tremendo. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que atentos al tema de las altcoins, no podemos o no, no debemos, esto es la dominancia de Bitcoin, no debemos de perder. ...un poquito el norte con ellas... ...y estar comprando ya cuando todavía nos queda... ...un poder de sufrimiento... ...porque yo creo que esto caerá... ...podrá bajar la dominancia... puede volver a subir, intentar volver a, a tocarla... ...y, y dar por, un poquito por saco... ...o sea, todavía queda... ...tiempo, o sea, hay gente que está diciendo... ...no, ya el fondo de Bitcoin, no, ya... ...o sea, aventurar ahora mismo... Eh, ...el fondo de Bitcoin es una auténtica locura... Eh, ...yo simplemente... ...digo aquí creo que es una buena oportunidad de compra no sé lo que durará a partir de aquí hacia abajo no tengo ni idea pero eh, sé o creo para mí que es una, una, una buena oportunidad de compra a lo mejor llega aquí abajo y me tengo que esperar más tiempo a que vuelva a subir vale, pero sigo pensando que es una buena oportunidad para empezar a comprar no digo que sea la compra fantástica no, no ni digo que pueda ser el fondo de mercado ni mucho menos pero a mi modo de ver Creo que sí puede ser una muy buena compra. O sea, el resto... Hay gente que dice, no, es que se va a ir aquí y se va a ir más abajo. Eh, vale, pues ya lo veremos. Si se va más abajo, ya lo veremos. Y ya actuaremos en base a lo que la realidad nos diga. No a lo que cualquiera nos diga. vale Eso es lo que yo pienso. Luego ya cada uno, como siempre... haga. Lo que le dé la gana. Dicho esto, el total market cap está cayendo, está cayendo Bitcoin. Y fijaros que está cayendo un 3% con Bitcoin y un 2,79% con las altcoins sin Bitcoin. ¿Esto qué significa? Pues que está saliendo o están vendiendo más Bitcoin. vale Está Bitcoin en cortos, ahí hay gente diciendo, venga, vamos a empujarlo para abajo. Bien, buena idea, para mí, a mi modo de ver. Eh... eh tenemos aquí el, el, el oro que ayer estuvo hizo, hizo una caída de un 1,24, que no está nada mal. Después de esta subida, es una corrección. Bueno, pues bastante normal. A ver si es capaz de pasar de una vez esta medida de 200, que él viene aquí la de 50, y no es, no es muy bonita, eh, y puede darse la vuelta. Paciencia y templanza. Pero vuelvo a repetir lo de siempre. ¿Vale? Eh, 1.700 y pico empezamos a comprar oro. Está en 1800 y pico. Vamos, como hemos comprado algo más arriba, en 1850 más o menos eh, tenemos esa media. De 1850 a 1838, vamos a ver más o menos. Eh, 51, venga, batearnos el pisto. Un 0,82. Eh, hemos perdido un 1%. Hemos perdido un 1% desde diciembre. Vale. ¿Cuánto ha perdido el resto de mercado desde diciembre? 40, 50, 60... ¿Qué quiere decir? Que esto sí es una reserva de valor. ¿vale? Espero que... Eh, ya, de una vez por todas... Entendáis en el canal... Lo que es una reserva de valor. Y no me diga nadie la tontería de... No, sí, sí, Bitcoin es una reserva de valor a futuro. Ya, pero es que en el futuro no sabemos lo que va a pasar... Ni siquiera si Bitcoin va a existir. Jugamos con que puede existir. ¿vale? Pero de momento, hoy... Que yo vivo hoy... Esto sí si es una reserva de valor. Y Bitcoin es una inversión que a lo mejor en un futuro me da beneficios. ¿Vale? Pero exactamente igual que lo pueda hacer Google, que lo pueda hacer Amazon, que lo pueda hacer cualquier otra empresa. Que tiene elementos diferenciadores, por supuesto. Pero reserva de valor no es. ¿Vale? No es. Bien. Dicho esto. Ah, uy, Axi Infinity. <ríe> Ya está tirando para abajo, a ver si llega a la zona esa de posibles compras, ya veremos, y que, y que hay que tener paciencia para que las cosas vayan llegando. Las altcoins, ¿cómo están las altcoins? Pues las altcoins están eh, 18, 15, 14, wow, están un poquito chunguitas. Es normal, está saliendo pasta del mercado. Y en el lado positivo que tenemos, algo, algo, Cryptarium. Bueno, pues siempre, el mercado se va al carajo y Cryptarium se va para arriba de ¿vale? lo que sea. VR, muy bien, venga, un 9%. Oye, fantástico, justas ha ido ha querido correr mucho, por lo que veo. Ha querido correr mucho, aquí hay mucha gente que ha soltado mucho dinero al romper esta zona. Eh, ave contra Ethereum, bake un poquito de Tron, que está ahí haciendo de las suyas. Va a pasar a la resistencia que tenía marcada. Eh, si cierra por encima de estos máximos bueno, pues no le irá mal no está mal, no está mal Waves, 5.34 sigue, se ha pegado con la media de 50 no puede más, justo en la zona que teníamos marcada no sé yo si va a ir mucho más allá de donde ha llegado eh, depende mucho del mercado ¿vale? si el mercado dice, eh, venga, estoy animado pues puede ser que esto siga y simplemente estemos eso, pues, haciendo la corrección para luego rebotar que es lo que puede pasar, pero no nos fiemos ni un pelo yo de estos mercados no me fío ni un poquito, es tiempo de cortos. Eh, los cortos de Bitcoin, bueno, rompieron el canal que, interior. Este que estamos haciendo aquí, pues ahora simplemente es esperar a ver si consiguen volver a tocarlos o se van para abajo y nos, da, nos sigue dando Bitcoin ese pequeño respiro que le, que le estábamos buscando, que de momento algo ya nos ha dado. Los pre el dinero gratis, ahí a 11 centavos el, el token. Así que bueno, si alguien lo quiere, por ahí abajo tenéis un link para de tokens gratis cada vez que buscáis otrocitos de tokens, antes era más fácil ahora pues a ver, es normal, ya tiene su propia red y esas cosas, están ahí expandiéndolo, así que bueno, poca leche de beneficios más tenemos, no hay mucho más que ver eh, vamos a terminar con Bitcoin que de momento, en la zona que marcamos como soporte, ¿vale? y esto es para que luego llegue alguno y diga, eh, esto eso es un camelo, esto esto del Fibonacci <risa> está clavadito